Desde la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica, asociación auspiciada por la Organización Marítima Internacional, conformada por 19 estados miembros, para impulsar el potencial de las mujeres de Latinoamérica y así garantizar el desarrollo sostenible de la industria marítima, portuaria y logística, deseamos extenderle nuestros mejores deseos en estas fiestas, recordando la importancia de estar juntos, de reír juntos, demostrando el valor de un abrazo. Que disfruten junto a sus familias del regalo del amor, de la alegría y de la paz. ¡Feliz Navidad!